Bueno, es momento de pegar un cambiazo. Ya es hora. Ya es hora, basta. Pero ¿cuándo voy a ir? Ya es hora. Ya es hora. Para eso está la gente de Finance Group, que te va a contar cómo poder empezar a decir ese sueño que tengo, ese... No, es un imposible. No, no hay nada imposible con Germán Muñoz de Finance Group. No hay nada imposible, Germán. Buen día. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto saludarte a vos y a todo el equipo. No hay nada imposible, le digo a la gente. Por más que uno dice no, no voy a poder. Que sí se puede con... Eh, seguridad vamos a tener la posibilidad de que todos puedan acceder a un vehículo. Sí, Carlos, se puede. se puede Es cuestión de, como, como siempre digo, no animarse a, a hacer la consulta. ¿no? Simplemente es darnos la oportunidad de demostrarte que, como decís vos, eh, de una forma segura, transparente, este, eh, posible. Sí. Que, y cuando hablo de segura, es una cuota que, que sea segura, que sea fija, que sea en pesos, que no te aumente y que sobre todo se pueda amoldar, se pueda acomodar a lo que a lo que tu economía te permite, ¿no? Uh -huh. Es decir, podés elegir la cuota, sujeto a lo que vos quieras gastar, vas a poder elegir el auto en base al que necesites también, ¿no? Uh -huh. Puedes elegir un auto tres puertas, cinco puertas, un auto chico, mediano grande, un auto con GNC, que hoy se pide muchísimo también, vas a tener todas las alternativas. Y lo mejor de todo, Carlos, es que solamente depende de vos, porque solo con DNI te lo vas a llevar a casa, eh, hay algo que vos marcaste Germán que es muy importante, antes que nada por favor repetime, decime el número para que la gente esté en contacto con vos, por supuesto, el numerito es 3813 ocho uno Carlos lo voy a repetir, por favor tres ocho uno Bien, eh, vuelvo de nuevo a lo que te iba a consultar porque vos dijiste sí. algo muy claro se puede primero y otra es sabiendo cómo, cuánto uno cobra con sueldo sabiendo que todos los meses vas a pagar lo mismo en pesos y eso no va a aumentar Claro, exactamente creo que es una de, la, de, de las claves del, del plan del contrato que tiene finance para, para ofrecer ¿no? Eh, la, la disponibilidad de las unidades en distintos distinto tipos de gamas mm. te da la posibilidad de que acomodes en base a tu presupuesto, la cuota Tranquilamente Siempre nosotros nos sentamos, Carlos, con el cliente Y le consultamos, bueno, para qué necesita el vehículo Si no tiene idea, por ahí Es el primer auto, le aconsejamos Cuál es el auto más rendidor, económico sí. Para su necesidad Y también hablamos del tema de la cuota Que la cuota va a ser fija y en pesos Que realmente por ahí es como un poquito Difícil de creer, porque vemos que Todo el tiempo sube todo, lamentablemente Pero acá tenemos un contrato En cuota fija y en pesos entonces de esta manera te vas a poder asegurar que la cuota de tu auto no va a aumentar. Por otro lado, tenés la posibilidad de que si tenés un auto y querés renovar el modelo, está bárbaro. Está buenísimo si puedes avanzar de modelo. Siempre está bueno, puedes entregarlo llave por llave, no te quedas a pie nunca y la verdad que es fantástico porque te llevas todos los papeles en regla. Qué bueno, todos los papeles en regla, que es algo tan difícil cuando compramos un vehículo, Aquello que nos están escuchando, el primer problema que nos encontramos es con hacer todos los papeles en regla. En este caso, ustedes se ocupan de todo. Tal cual, tenemos el sector de gestoría, de adjudicaciones, eh, está todo listo, todo organizado, Carlos, para que el cliente pueda este, despreocuparse. ¿no? La idea es que sea lo más sencillo posible el retiro del vehículo también no quiero olvidar las personas que tienen moto y quieren cambiar también quieren animarse pero a sacar un auto entregando la moto se pueden tranquilamente agarrarse y decir mira, tengo esta moto para entregar te la entrego llave por llave me subo al auto y continúo pagándolo Bien, así que atención a aquellos motociclistas que dicen Bueno, se está agrandando la familia Es hora de empezar sí. a empezar a pensar en un vehículo O empezar a decir, bueno, che, Viste que aquellos que van de a poquito comprando Pueden ir aumentando Porque sí. vos acá puedes tener la opción de cero kilómetros o un usado No, por supuesto, por supuesto eh, Está bueno lo que mencionas El, el usado y el cero kilómetros Porque por un lado los que son usados Están impecables o sea, Está buenísimo que puedan darse una escapada Por acá por, por calle Catamarca al 50% que tenemos un amplio stock de vehículos usados, están impecables, obviamente una garantía de confianza de por medio de la empresa, por el que compra, tenemos nuestro propio taller que la verdad trabaja impresionante, eh, los chicos son eh, profesionales en la materia y por supuesto también es la posibilidad de cero kilómetros que es con los mismos requisitos. Vos uh -huh. vas a decir, no, no, pero la cuota es mucho más cara pero bueno, estar garante, de licitaciones, claro. solo no, no, no, nada, nada, Carlos, simplemente es el mismo sistema, con la misma cuota fija, solo con DNI, y elegí cualquier marca de cero kilómetros, que es vende todas. Perfecto, la verdad que ha sido muy claro, querido, ya estamos haciendo el cierre con vos, haciendo el, el final, recordame una vez más si puede ser la manera de estar en contacto ya con Finance Group. Sí, por supuesto, Carlos, el numerito principalmente es el 3813-024-158, anótalo bien, 3813-024-158, direcciones 3 acá en Tucumán, calle Catamarca al 50, calle Las Heras 143 y en Concepción, calle Juan Gorena 1241. Redes sociales, facilísimo, Facebook o Instagram. Financia sí. Tucumán. Encontrás toda la info. Querido, te mandamos un abrazo grande y excelente jornada. Lo mismo para ustedes, Carlos. Un abrazo grande.